buenos días. Eh, nos encontramos en Irala, celebrando la Fiesta del Pan, la segunda edición este año. Están con nosotros Caterin y Irene, de Ogetea, que nos van a contar un poquito su experiencia en el barrio, qué es lo que hacen y cómo están participando hoy como asociación en la Fiesta del Pan. Bueno, Caterin, cuéntanos un poquito qué, qué es lo que hacéis en Ogetea. Eh, bueno, es una pregunta muy amplia, la verdad es que I I Goethe ya nació hace unos cuantos años pues con la idea, un poco la vocación de dar vida al barrio, de tener un lugar donde el movimiento social de la pueda tener pues tanto un local como un altavoz de alguna forma para sus reivindicaciones, su, su espacio de actuación y también para ir promocionando actividades eh, para, para todo. ...tanto para los colectivos como para la, la población de Irala en general. Lo, a lo concreto. Bueno, lo, lo concreto es que ambas estamos en lo que se llama... ...la Comisión de Cultura de Huechea... Eh, ...nos reunimos mensualmente... ...ven la nave, que tú también tienes algo que decir... Eh, ...y lo que intentamos es elaborar una programación mensual... ...con diferentes actividades. Y bueno, la verdad es que con el paso del tiempo... ...incluso para nosotras es eh, sorprendente... Pues la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer y ves el cartel y tenemos una serie de actividades semanales, tenemos cosas que hacen todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, estamos hablando desde pilates, eh, teatro, conversación en francés, inglés, un coro femenino… Tenemos un montón de cosas y luego, eh, mensualmente, cosas que van cambiando, pues procuramos que haya pues, un concierto mensual o una, una charla, una conferencia pues, de carácter social reivindicativo, etc. O, bueno, la verdad es que las cosas que diferentes personas que se acerquen puedan proponer, nos gusten y podamos llevar a cabo. Y eso es lo que hacemos, pues, hacer esa programación, hacer el cartel, Intentar promocionarlo a través de redes sociales, en el Facebook, tenemos a Irache, que no está aquí hoy, pero que es muy activa en la promoción en Facebook, etc. Y bueno, pues nada, intentamos, lo que dice Katy, dar un poco de vida al barrio. Muy bien, y hoy en la fiesta del pan, eh, como egoetea, ¿qué estáis haciendo aquí? Pues, comer talo, chorizo, bebernos unos ruedas y unos cosecheros. Sí, como un poco en todas las actividades, estamos... Hoy mismo, tanto como el año pasado, todo lo que es la comida se montó un poco desde Gochea, al grupo de verduras. Este año no nos ha tocado porque no hay comida, pero estamos aquí un poco pues haciendo contactos, cogiendo ideas y como siempre recabando un poco qué es lo del tejido social que hay aquí y dónde lo podemos un poco como videra, todo encaminar hacer cada, más, cada vez más rico la convivencia en Irala que un poco en lo que ha dicho Irene, es hacer una mezcla dentro de Huetxia, tanto como el espacio militante, que haya siempre al mes una actividad, eh, pues la semana pasada, la, el mes pasado fue la solidaridad con el Paná eh, que es la, la asociación que promociona un poco el uso libre y responsable de la, de la marihuana, este... Esta, este mes nos toca un tema bastante gordo, que es la, la denuncia del asesinato de Berta Cáceres, esa líder medioambientalista que mataron el 8 de marzo, y, y para la que estamos organizando pues, un homenaje, una, una concentración, y la, ya le organizaremos también una gira. Porque nos iba, nos iba a visitar, ¿no? Eh... Venía ella por aquí, de hecho tenía ya el billete comprado para venir a Euskadi también a denunciar, eh, el riesgo un poco que corren la, los activistas medioambientalistas en, en Honduras. Entonces, tenemos esa parte militante siempre negocia, por lo menos una charla al mes, que aunque estemos pocos, a veces estamos seis, a veces estamos quince, estamos veinticinco, y esa parte que como más amplia, donde tienen que haber actividades que gusten a todos, desde talleres de percusión hasta espacio para para idiomas, clases, clases de guitarra. Clases de guitarra también, luego había hay un grupo de, de monte, y en fin, un sinfín de actividades que tienen que ser actividades asequibles y un poco simpáticas Atractivas para toda la para gente. Todo el mundo. Y con la idea siempre de que cualquiera pueda venir, proponer, pues hay un taller, un taller de costura, y pilates, o sea que cualquiera pueda venir, proponer, traer aquí su inquietud y que se pueda de alguna forma gestionar. Y para eso tenemos la taberna, la Taberna de no que es un punto de encuentro, es una manera también un poco de financiar todo ese movimiento, pero también es un lugar al que acudir, en el que estar, el que encontrarte con gente y estar a gusto en el barrio. Vale, pues muy bien chicas, muchas gracias por habernos dedicado estos minutillos y nada, a seguir disfrutando de la fiesta. Un placer.